La pregunta es, ¿cómo construir SCDs con Talent? SCDs es el acrónimo del inglés de Slowly Changing Dimensions, o sea, ¿cómo vamos a crear una historia de una tabla en otra tabla y en Talent para que al fin vamos a usar este componente, el dbscd? Y este componente nos permite crear cuatro tipos de historia del 0 al 3, el 0 significa que mantenemos el original. Vamos a hacerlo para nuestro, eh, nuestra columna name. El 1 significa que solo mantenemos el valor actual. Vamos a hacerlo en este caso para la edad. El 2 significa que vamos a crear una historia completa. Lo vamos a hacer aquí para la función, el role. Y el 3 significa que vamos a para el salary, en este caso el salario, mantener eh, la versión actual y la versión anterior, o sea, los últimos dos, el actual y el anterior siempre. Y para que sea más mejor, más fácil de entender, vamos a ejecutar el proceso para que veas un poco de datos y así te hagas mejor la idea y luego miramos los componentes. Aquí los datos originales los tengo en una tabla que se llama Staff y la tabla histórica se llama Staff History. ¿okay? lo que vamos a usar aquí en este ejemplo. El staff original es esta cosa y luego aquí entre medio ejecutamos la primera vez eh, lo que nos crea la historia. Luego algún otro momento se actualizaron los datos y aquí otra vez actualizamos nuestra tabla histórica y al final tenemos esta salida. ¿Ya? Si lo comparamos ahora, por ejemplo, eh, podríamos ya ir viéndolo, pero primero vamos a mirar los componentes. Bien, entonces lo que hacemos aquí, voy a borrar estos datos de ejecución, es primero establecer la conexión y borrar la tabla histórica, si es que ya existe, solo por el ejemplo, y al final cerrar la conexión, y luego los otros subprocesos que están aquí son en realidad como casi dos veces repetidos. Esto es crear los datos originales, este primer subproceso y esto es crear los datos actualizados y luego es como te decía antes aquí la primera vez que pasamos los datos originales a la historia y luego aquí es el segundo paso, el segundo pase donde pasamos los datos actualizados a nuestra tabla de historia. Bien, y aquí vamos a ver cómo se hace. Aquí con el Fixed Frameput simplemente creamos un poco de datos de empleados en nuestra tabla in table name que es la tabla Staff, y usamos el Buffer Output para pasar esta información al proceso madre, que es en este caso nuestro SDExample, y mostrarlo en la consola. Bien, ahora la parte importante es que aquí leemos eh, nuestra tabla, in table name, o sea, nuestra tabla staff, y pasamos esta información a ese componente donde realmente definimos cómo crear en la historia, es el DBSCD y tiene un SCD editor que vamos a abrir aquí. Primero, cuando lo abres y todavía no has definido aquí eh, ninguna eh, definición de cómo historizar los datos primero todas las columnas te aparecen aquí en unused ya tienes que definir primero cuál es el key aquí simplemente con drag and drop el id lo arrastra aquí al source key luego tenemos que crear un surrogate key porque obviamente el, eh, la clave original de los datos ya no va a ser eh, suficiente para identificar algún valor y luego los tipos de historia que queramos crear para cada uno, lo voy a poner uno aquí al lado del otro, como te decía, el tipo 0 es el name, como aquí en esa nota, ¿no? el tipo 1 es la edad, el tipo 2 es el role, la función del empleado, y el tipo 3 es el salario, donde tenemos valor actual y valor anterior. Si ahora lo agrandamos aquí un poco, también vamos a ver que para el 2, Nuevamente, talent mínimo va a crear un start y un end, que los dos son eh, timestamps, marcas de tiempo, pero también podemos escoger que añade una versión y un flag si es active. Bien, y una vez definido esto, eh, vamos a hacer un rollback, eh, perdón, un commit si todo está bien y un rollback si algo sale mal aquí en esa componente. En esa componente también una pequeña... Um, un pequeño comentario aquí en el esquema, tienes que tener cuidado que dos cosas estén eh, así, a mí me pasó primero que aquí tenía definido como key esto todavía, así que de seleccionar esto y también aquí tienes que definir que el LCD active tenga un, un length aquí de 5 Bien, y luego una vez que has definido esto, esta parte este es subproceso va a poner los datos en la tabla eh, histórica, que es aquí nuestro out table name, nuestro stuff history. Luego, aquí prácticamente es el mismo proceso de antes, otra vez, solo con otros datos, como el sd create a table es como el sd update table. Y luego lo que es completamente igual es estos cuatro componentes aquí son completamente estos cuatro componentes de aquí. O sea, lo puedes copiar y pegar. Y como último paso, aquí he puesto eh, un DB Input para leer la tabla con los datos eh, que tiene ya la historia, que ves que hay ya muchas más columnas, y exponer estas columnas de formato. Tabla en la consola, ya y ahora he hablado mucho. Te voy a mostrar el resultado y aquí el SD active, justo en lo que decía. No sé por qué, pero algunas veces talent lo pierden. Le ponemos 5. Vamos a mirar por si acaso también aquí. Ya, eso es un poco un, como un error en esta componente. Volvemos a ejecutarlo y ahora vemos el resultado completo. ¿ya? Y ahora podemos ir comparando. Por ejemplo, aquí tenemos el 1 y Mark Smith. De 30 años y es tester con 11.000. Ya el Max Smith ha quedado casi igual, solo que tiene ahora edad 31. 31, eh, perdón, la edad, hemos <ríe> dicho que es de tipo 1 y eso significa que solo mantenemos el valor actual, así que no le pasó nada. Luego el empleado número 2 es Thomas Johnson, 32 y de developer con 12.000, o sea, completamente igual. Así que sigue teniendo esta sola línea con esos datos. Pero ya luego vemos Terry Brown aquí dos veces. Antes ha sido tester primero, lo ahora es writer. Y tenemos esta historia. Y para esto tenemos desde cuándo hasta cuándo ha sido vigente esto. Aquí obviamente no es muy interesante porque hasta los segundos es lo mismo porque lo ejecutamos eh, muy rápidamente. ya. Pero te haces la idea y también aquí otra cosa es el salary, el salario, el salario anterior. Tenemos que ahora gana $13,500 y antes ha ganado $13,000. Y así es como puedes crear una historia de datos en una tabla con Talent o sea, cómo construir una slowly changing dimension con talent.